tiempodemisterio.com en busca de la verdad. Los mejores resultados los obtuvo con su fiel radio de válvulas, Normán de Fidelio. Según las experiencias de tantos años de Bachi, se pudo llegar a algunas interesantes conclusiones. Los registros se producían casi siempre en un espacio de entre 15 y 20 minutos desde que empezaba el ritual de contacto. Las condiciones meteorológicas afectaban a la cantidad y calidad de las voces, hecho que también había notado otros experimentadores, como el bioquímico español e investigador Sinesio Darnell. Los resultados de los experimentos nunca se vieron obstaculizados por la presencia de observadores en la sala. Los mensajes evolucionaban y cambiaban con el tiempo. Lo mismo se podía decir sobre el ritmo de las voces, que con el tiempo se ralentizaron. Siempre ocurría el fenómeno del multilingüismo, no apareciendo un único idioma durante la sesión. Las voces podían ser masculinas, femeninas, de niños, mayores, metálicas, agudas, graves, hecho que descartaba la posibilidad de fraude. Por ejemplo, resultando que en una sala contigua hubiese una persona retransmitiendo. ¿Qué frecuencias empleáis vosotros? Para nosotros, para poder avanzar en la investigación, es importante saber cómo nos recibís y os recibimos nosotros. Pero, si nos dan alguna indicación... Estas voces pueden escucharse por todas partes. ¿Cómo llegan a nosotros? El analizador del espectro, trascreando todo el espacio liberado de nuestros impulsos, información que, inconscientemente, señales concentradas de rayos y de las ondas esperadas. Colega de la onda corta, Marcel tenemos muy pocas posibilidades para transmitir, y nos lo permite, pero de una manera muy limitada. El escaso espacio en la onda importante, que tiene la posibilidad muy personal, pero será lenta y difícil, está próximo ese fenómeno en el mundo. si el maestro guarda siempre tienes la posibilidad muy personal la velocidad de la vida es difícil está próximo ese fenómeno en el mundo tiempodemisterio.com en busca de la verdad